El otro día yo estaba tranquilo, y de repente... ¡Ah! Qué bonita es la vida. Oye, disculpa. ¿Qué quieres? que me subido de leo, güey? Pues, la neta no sé. Pero, ¿qué voy a hacer? Una explicación. Oye, rápido. Dime alguna excusa. Pues, de que te enfermaste... ¡Eso es! ¡Qué buena idea! ¡Gracias, compañero! Ahora sí sabe qué decir. Oye, pero solo era una sugerencia, te dijiste no, nada, nada, tranquilo, tranquilo está ah, bien, ya me voy bye, se me cuida eh, me cero la cuenta y como por fin esto era el caso por fin, hoy hoy volvemos a Corland como no, así es hoy estamos aquí en Corland eh, un vídeo no sé, bastante bastante original, yo siento a ver Corlan, es pues, madre mía, chavo, madre mía. Corland ¿para qué les cuento? Uf, una de las mejores series que me ha Y como, pues sí, tuve un pequeño problema, así que. Literalmente, tuve un problema de que tuve que desinstalar Minecraft. Muy original de mí, no sé. Tengo que desinstalar Minecraft, lo volví a instalar, pero está todo arreglado. Y pues, ¿por qué no? Estamos aquí en Corland. Eh, sé que extrañaban mucho a Corland. No, hijo de puta. Yo sé que sí lo extrañaron. Yo también no les voy a negar. Y pues, como lo extrañé bastante, ¿por qué no? Volvemos con un video de Corland. ¿Por qué no? Uf, tengo bastantes cosas planeadas. Y en sí, chavos, eso no sé cuándo se esté subiendo. Pero tengo que decirles que el primero de enero... El primero de enero de 2023. Así es. El primero de enero de 2023. oficialmente recibe un vídeo mío el año. Así es. no sé si sea pasado mañana o mañana. Depende de cuándo termine de editar. Es el día en el que uno de mi trabajo, mi gran trabajo, recibe el año. Y como no, lo recibimos con un super nivel. Yo sé que a ustedes les llama bastante la atención. Monoday Así que Monoday en Rollins Care Remake Nueva versión Ya no con 20 gems No, o sea, adelante esto Son 3 coronas, 10 gems Lo recibirá Al año 1 de Enero Lo recibirá el año 2023 Y pues poca cosa Literalmente Es que... Hacer todo esto te lleva tiempo, y es lo que yo necesito, tiempo, tiempo. No me digas que comencé a picar un árbol grande, no me digas eso. Bueno. Es un chulo trabajo que te lleva... Yo qué sé, tu tiempo. Así que por eso mismo... Me libero tantito de todo esto y prefiero dejarlo, está poquito tomar unas vacaciones, dije, es es cierto que ya vamos a... El... Vamos a 30 de diciembre, a los viernes 30 de diciembre. Y pues nada, 2022 se va a acabar. Entonces, 11 meses siendo esto, es una locura, ¿no? Dios. Ya 11 meses, es mucho. Así que ¿por qué no? Volvemos con todo el 2023. Este, este oficialmente es el... Pues yo, yo creo que va a ser el, lo último de 2022. Pero si de Corland y todo esto. En 2023 volvemos con Corland. Se lo prometo. Corland consigue. Por cierto, Crazy Craft también va a volver. A ver. La nueva serie que se supone que sí estrenar por estos días de diciembre. También va a volver para el 2023. Y poca cosa. En sí si no es mucho lo que se va a hacer, pero... Se hace lo posible. Porque sea excelente. Vamos a mirar tantito para acá. Y mientras les sigo platicando un poco... Okay. 2022, un sí. gran año, yo lo sé. Yo sé que no, no fue un gran año para mí, todo, pero se sí, hizo lo que se pudo. Okay. Espero que hayan disfrutado sí. un año de mi contenido, un gran año y yo estoy bastante contento con todo lo que he hecho y pues, por cierto, próximamente también se estrena un nuevo vídeo un gran contenido de los titanes de Antorchas. entorchas Remake y yo lo sé Rainscare Remake, todavía mejor un poco en el olvido pero volverá, volverá, volverá volver a esa serie, mm. esa serie, no sé ni lo que esos tiempos de Robin Skyrimade, Yo lo sé, pero extraño, yo también lo extrañaba, es solo por eso, regresará. Como no tengo pensado el próximo capítulo, que será ya en 2023 de esta serie, ir al Nether, por qué no, vamos a ir al Nether sea ya otro tiempo, ya sea 2023, podemos seguir a a viendo. Se ve el próximo capítulo de este... Espero que... Diamante. Perfecto. Literalmente en 3. ¿Y dónde estamos? Eh, la 13 que nos supone que era en la 11, donde deberían de aparecer los diamantes. Perdón, no me quejo. Ah, es Uh, dime, por favor, que son 8. Me que son 8. Buenas son Ya lo explicamos. Estoy tan contento con todo esto. Sí. Uff, 17 diamantes de una máquina de 8. No lo tanto. Bien. seguimos buscando por lo Lo dicho. 2022 comido muchas cosas buenas. Yo espero que a todos ustedes les haya tocado cosas buenas. A sí. Y pues, ojalá que todo salga muy bien. Por favor, todos seamos buenos. Yo sé que muchas veces pasaron cosas malas. Y yo sé que tanto ustedes como yo vamos a ver aquí a otra cosa y pues... pues ...estábamos cerca otras pues, cosas. Pues, pero... ...lo que pasó, pues pasó. Pues, 2022... un gran año. Un, vamos a hablar, un gran año que bien que... ...y espero... ver muchas otras cosas nuevas. Que... Pues, ...no sé qué más... ...seguir con esto muchas cosas en el inventario, no sé a quién se le ocurre venir, Ah, por cierto, también vamos a seguir con el... ...con el survival hardcore, ¿en <risa> ¿vamos a volver? Va a estar súper épico lo que vamos a hacer en estos días Pero, a ver, mañana volvemos con el survival hardcore, ¿y cómo no? Vamos a reaccionar a mis asinfonías <ríe> Así es El 31 Vamos a reaccionar a mis sinfonía. <ríe> es que sé sí lo que vamos a hacer Es, el... es muy eco Pero bueno Ya que tuvimos todo esto, ¿qué más vamos a hacer por aquí? Vamos Primero vez que que quita más daño ahora sí, pequeño por fin que exploramos esto es mucho yo creo que también falta y subamos unos vídeos de FVP así ya sería ya que que serán unos días, no sé si ya un mes, que no subo eso. No subo un contenido de esos, Yo creo que sí, ya puedo hacer un mes. Pero, mira, no estaría mal regresar a los antiguos juegos de Captura de la Lana, eh, Edwards, Skyward, Edwards. Edwards, yo quiero volver. Edwards es una. Una locura, una locura muy grande. Yo creo que muchos de ustedes sí les gusta eso. A mí me encanta. Porque. Okay. Yo nomás les digo. Uy, si no les les niño. Uy, este niño está grande. Desactivé pues la iluminación suave por el tema de que vaya mejores en FPS, porque obviamente estoy grabando una muy alta calidad y no creo que ni que se aguante eso. Así que, por cualquier cosa, yo le pongo iluminación suave y pues ya. Y se ve muy bonito el juego, es muy bonito. Por donde hay lava hice una captura de pantalla sin querer, pero pues vale. Mientras se quita eso, ponemos un montón aquí. aquí. Hola, amigo. Estamos aquí, diamante. No sé si lo has visto. No, no has visto a ningún diamante. Gracias. gracias amigo, gracias por decirme. Si sí, sabe es lo que quiero hacer. Ya que saturé tanto la computadora. La lab no sé si sería buena idea meterme otra vez, pero. O no, en plan.. Para Minecraft en una cuenta vieja. En, en una cuenta libre, en una que cree. No, no vamos no sé. hacer una cuenta que, que creí yo mismo. ¿Saben voy a revivir esos tipos dejando? Mis modalidades. ¡No saber, hablar! Mis modalidades. Bueno, volvemos a lo que era antes. Combo Play. No, no sé si se acuerdan de esa modalidad. Combo Play. Voy a intentar grabar de menor calidad posible pero es que no creo que me dije chaval no, yo intenté hacer un directo ahí y no se vio nada nada ni sabe no sé si se acordarán por por, ¿por qué será por julio de 2022? tal vez que <ríe> hice un directo y no se vio nada nada streamé en twitch y no se vio ni madre Así que es un gran problema, o sea yo, yo pensé que iba a ir todo bien porque, o sea en el juego no se veía nada mal Y cuando intenté reaccionar yo mismo, no pude ver nada, nada, así que es un gran problema pero yo también quiero jugar en paz Yo quiero jugar en paz ¿Cuánto mineral? ¿Cuánto mineral? Uf, es que te tiro, tiro No me para nada. Bueno, ya. Vamos a tanto de todo esto. Yo lo que necesito ahorita. Vamos a dormir. ¿Y cómo no? ¿Quieren hacer una aventura rápida? O oh, lo dejamos para otro pisque Yo la verdad no sé por qué No dejen ser mi calidad mejor? ¡Hola amiguito! La, este no es mi caballo No sé a quién le podría gustar este jardín. bueno Vamos a hacer corrafón otra vez vamos a regresar Y por fin de todo tengo que acomodar otra vez los cofres Así que... No sé qué tan padre quedaría a ver He Hecho todo esto porque... No creo que valga la pena todo un vídeo tan largo así que... Son los destines Se si vienen cosas épicas se va también No sí, sé, ya se puede hacer ese caminito, no me acordaba. Fácilmente se vienen a hacer que, como les digo, dejen mucho pollo. Es que a ustedes les puede gustar todo esto. No, dejo, dejen mucho pollo. En serio, una no secuencia bastante todo esto, así que, bueno, vale la pena. Después pues de todo, muchas personas nos vieron por eso. Yo sinceramente. Ay, estoy bien contento con todo esto. Pero pues nada. Próximamente veremos lo que pasa en 2023. Así que.. Hasta otra chicos. Y nos vemos.. Hasta 2023 con un permite lleva